Hola a todos, bienvenidos a otro de mis video tutoriales. Hoy les voy a enseñar cómo ingresar enlaces internos, externos y de correo. Para ello, yo ya tengo un documento preparado, ya que para estos enlaces se necesita tener algo de información. Entonces, yo tengo aquí lo que son las partes de la computadora, como un título H1, el título de la página. Ahí tengo una breve descripción con una etiqueta de párrafo. Puse un salto de línea para que se separaran estos dos párrafos. De ahí tengo una lista de las partes de la computadora. Una lista desordenada, como pueden ver acá, es para listas desordenadas. Aquí está teclado, CPU, monitor, ratón, disquetera y la lectora de CD. De ahí tengo el primer término. Teclado y su definición, y de ahí está unidad central de procesamiento, el CPU que aquí está, y su definición y monitor. No quise hacerlo de todos porque el video se iba a hacer muy largo, entonces hice de los tres primero. Esto queda más o menos así, visto en el navegador, las pues partes de la computadora como un título H1, el teclado es un título H2 de menor nivel si ustedes se fijan aquí está la lista desordenada y aquí está el resto de la información ahora lo que vamos a hacer es ingresar un enlace interno lo que vamos a hacer es conectar cada uno de estos con sus títulos para que así digamos si queremos saber la mmm, información sobre teclado solo le damos clic acá y nos lleva a teclado si le damos aquí en unidad de central de procesamiento que nos lleve acá y lo mismo con el monitor que si le damos clic acá nos lleve al título de monitor comencemos entonces lo que vamos a hacer aquí en la lista en la primer lista teclado vamos a ingresar las etiquetas de, de enlace que el primero es a de ahí href igual esto se va a llamar, esta marca se va a llamar teclado ya que ese es el título entonces ah, no olviden poner el signo numeral se va a llamar teclado y lo, el texto que queremos que aparezca va a ser este teclado tal cual como estaba en la lista entonces aquí ya solo nos queda cerrar la etiqueta ahora lo mismo vamos a hacer con esta le vamos a poner a href igual a esto le vamos a poner cpu para no hacerlo muy largo de la cerramos el texto que queremos que se vea es todo este entonces okay. entonces lo que vamos a hacer que aquí, aquí se termina nuestra etiqueta ahí y lo mismo vamos a hacer con monitor le ponemos a href igual signo numeral le vamos a poner monitor cerramos las comillas le vamos a dejar tal cual y aquí ya solo cerramos a Ahora cada una de estas tres que hemos definido acá tenemos que ir a hacer la marca abajo. veamos aquí ya tenemos cerquita lo que es teclado. Entonces en teclado le vamos a poner A, Name, va a ser igual. Y esto lo vamos a poner, como le pusimos arriba, teclado. Lo cerramos y aquí dejamos tal cual el teclado y acá cerramos nuestra etiqueta lo mismo vamos a hacer para CPU aquí le vamos a poner a name igual este va a ser CPU como lo pusimos allá cerramos aquí y aquí vamos a cerrar la etiqueta el otro le pusimos monitor. Entonces, monitor, le vamos a poner A. Okay, tenemos que abrir primero A. Name. Igual. Monitor. Cerramos aquí la etiqueta. Y aquí cerramos la etiqueta. A. Le vamos a dar guardar y vamos a ver si se hicieron bueno, los enlaces vamos a ver, damos actualizar si ustedes se fijan ya me aparecen como enlaces, vamos a ver si funciona teclado, mire que me lleva a teclado, me lo pone como primerito en la página vamos a ver si funciona cpu aquí me lleva a cpu, no me sigue avanzando para abajo porque la página está ahí no más llega, entonces no me lo pone aquí como el teclado de primerito acá al principio de la página hasta ahí llega mi página vamos a ver monitor le doy monitor y me lleva a donde tengo la marca en, aquí en monitor en el título ahora ya que vimos cómo funcionan los enlaces internos ahora vamos a hacer un enlace para que me lleve a la página de donde saqué esta información, un enlace externo. Este enlace externo lo vamos a poner al final. Así es que nos vamos al final de nuestro código. Y ahí le vamos a poner... Voy a copiar primero, antes que todo, la URL. La copiamos tal cual está en el navegador, así la copiamos. Ahora vamos a hacer el enlace. Aquí le ponemos a href igual ponemos las comillas cerramos las comillas acá y le vamos a poner texto no, le vamos a poner ir a la página ir a la página original cerramos a le damos guardar y ahora vamos a ver si se nos puso el enlace, démosle actualizar, miren aquí está, vamos a ver si nos lleva para allá, exacto, miren aquí me lleva para donde yo saqué la información, entonces nuestro enlace funciona, ya vimos lo que son enlaces internos, Enlaces externos, ahora nos falta enlaces de correo. Para ello necesitamos escribir, digamos acá abajo también para aprovechar la misma página. Este lo vamos a ordenar aquí y aquí vamos a poner a href igual. Acuérdense que para mail to o mail to. O mailto, como quieran llamarlo, con tal que lo escriben bien. Aquí le ponemos ejemplo, ejemplo, arroba, ejemplo, arroba, gmail.com, pongámoslo así, y pongámosle un asunto para hacerlo de un solo y no se haga muy largo el, el video tutorial. Entonces, Pongámosle un asunto, el asunto es con sujeto. Le damos igual. Esta es una prueba. Y aquí cerramos y aquí le vamos a ver. escribir. Escribe, que escribe a la creadora. De la página. Ahora cerramos. Ah. Le damos guardar. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Le a actualizar. Miren, escribí a la creadora. Le damos clic. Y me abrió aquí. Si ustedes se fijan. Aquí me abrió ya directamente para escribir un correo electrónico a la persona. Si ustedes se fijan, aquí me puso el correo electrónico que definimos acá. Si ustedes se fijan, ejemplo gmail.com Y el sujeto, el, aquí le pusimos, esta es una prueba. Si ustedes se fijan, acá... se puso el correo electrónico ejemplo arroba gmail.com y el asunto este es una prueba esto ha sido todo con respecto a los enlaces internos externos y de correo cabe destacar que este el último enlace el enlace de correo si ustedes no tienen un gestor de, de correos no les va a salir nada no se preocupen no es que esté malo si la sintaxis la hacen igual entonces que está bueno yo utilizo Outlook aquí lo tengo si ustedes revisan aquí yo utilizo esa por eso a mí me apareció y esto ha sido todo